Estamos cocinando en nuestra mini-mini cocina. Mirad qué pequeñita es. Aquí estamos haciendo las hamburguesas. Y aquí estamos haciendo un poco de, de col. Vamos a echarle un poco más de verdura. La tapamos un poquito. Vamos a echarle unas patatas que tenemos aquí, que hemos pelado. A ver qué tal salen. Vamos a poner la tapa. Y aquí tenemos un poco de grécol también con cebolla. Vamos a ver qué sale. Están listas. vamos a apartarlas y a ver cómo está la verdurita poner las hamburguesas en el platito Vamos a ver cómo está el brécol y las patatas. Pues las tenemos un minutito más. Es una pota normal. Mirad qué diferencia. Enanitas son, ¿eh? Bueno, pues ya deben estar. un poco de sal. Apagamos el fuego. Y lo vamos a echar. Tenemos también la espumadera mini. Y tenemos la cenita para hoy. Y el brécol. El brécol está buenísimo. Tenemos un poco de tocino también. Que lo hemos puesto aquí. Bueno, pues vamos a aderezarlo con un poco de sal. Y aquí están los utensilios. Vamos a ponerle la puta. La la espumadera también. Y el bañito de cocina. Pues aquí tenemos el brecon. Con carne. Y patatas. Y me lo voy a comer. Mirad el tenedor. Es muy grande. Comparado con... Bueno, con la comida mini. A ver... Pues sí, me lo voy a comer. A ver qué tal está. Mm. Muy bueno. Mm. Es tan pequeñito que me lo acabo antes comiendo con la mano. Uh -huh. Mm. Muy rico. Muy rico. Gracias por verme.